Hola chicos, bienvenidos a Querred77. Bueno, hoy tengo la oportunidad de enseñarles cómo establecer una página web al momento de abrir Google Chrome. Bueno, para establecer esta página web, primero vamos a ir acá en Personaliza y Controla Google Chrome. Le damos, bajamos hasta Configuración bueno aquí vamos a bajar hasta donde dice al abrir el navegador ya nos da tres opciones que es abrir la nueva pestaña que es lo que siempre nos aparece está la otra que es abrir todo como estaba antes de cerrar google chrome por ejemplo si teníamos youtube facebook y lo cerramos así se nos va a abrir al momento de iniciar chrome y la última que es la que nos interesa, eh, añadir una página específica, entonces le vamos a dar en añadir una página y vamos a poner la url del sitio, la url es el enlace con el que se identifica la página, por ejemplo vamos a poner facebook, www.facebook.com le vamos a dar en añadir vamos a crear otra www.youtube.com y le vamos a añadir pueden crear las que ustedes quieran eh, es decisión de ustedes o solo una y creo que con esto sería suficiente para enseñarles cómo hacerlo ya creo las tres bueno, si en caso tal queremos eliminar alguna de estas tres páginas o de las que ustedes tengan, eh, sería venir hasta casa configuraciones de nuevo y darle en más acciones, editar o eliminar. Eh, Por ejemplo, eliminar WhatsApp y cuando se nos abra el navegador eh, desaparecería totalmente. Ahora solo tienen que salirse, no tienen que guardar nada, él automáticamente se guarda salimos, eh, vamos a entrar y se nos abrirán las tres pestañas en la parte superior de Google Chrome, como ven efectivamente se nos abierto las tres pestañas, listo chicos, esto es todo por hoy, espero les guste, les sirva y no olviden compartir y suscribirse, gracias.